Hola, buenas tardes. Hoy estamos en el espacio de, en tu, de entrevista En tu casa es la mía eh, con un artista especial, Nakali. Wow. Hola. <ríe> hola, que ha debutado recientemente con un, un trabajo audiovisual que se llama Yo te amé y ha participado en un certamen muy importante contra la violencia de género eh, recientemente. Eh, yo soy Ana, eh, informadora juvenil de la Zona 5 y en el espacio también eh, enlazado con las coronadas de bloquear el machismo, ¿vale? Entonces, Álvaro, <ríe> allí vamos. Eh, cuéntame un poco eh, cómo empezaste con tu afición al canto. Empecé de bien pequeño, de bien pequeño me gustaba mucho, me gustaba más bailar, me gustaba mucho Michael Jackson. Me gustaba mucho artistas de, más de América, de Estados Unidos. Me gustaba mucho Chris Brown. Pero yo era más bailar. Y empezaba a cantar, me escribía mis propias letras y me las intentaba traducir al inglés porque pensaba que, que yo cantaba mejor en inglés, como no me entendían. Y así empezó. Luego ya escuché más música urbana, como a cantantes de, de aquí de españa y ya me metí más en la música la música urbana me empezó a gustar más pero yo empecé desde pequeño escuchando a, a un artista como michael jackson que aquí no se ve pero le tengo tengo muchas fotos de él en mi habitación y así fue viéndole a él intentando copiar lo que él hacía y ya está no ya vaya Enhorabuena. Eh, hemos, hemos visto tus textos y de verdad que son muy profundos. Las palabras nos, ha, nos han tocado y, bueno, y he interesado bastante. ¿Y de qué hablan? Para la gente que no los ha visto, no los ha escuchado todavía, ¿de qué hablan tus canciones? Yo, en la primera que he sacado es una parte de mí. Todo lo que yo saco, su, lo que estoy sacando, una parte de mí. Yo pienso que, que todo artista tiene que, para poder triunfar y tener el sitio tiene que ser él. No puede ser otra persona porque si no, todo todo el éxito es la esencia que tú tengas. Y yo hablo mucho de, del amor, soy muy, muy romántico, muy melancólico. Y así es: hablo del amor, también de, de la vida, de, de cómo es de dura, pero las cosas bonitas caen dentro. Y al revés de lo bonito, también hay cosas malas dentro de, de ella. Claro, se nota sí, que son vivencias y, y, y Tomás también, Todo. imagino, o sea, sobre de dónde sacas la inspiración para los textos, para los vídeos, que son muy variados. Yo para los textos tiro de mí, de las vivencias mías, de vez en cuando a lo mejor a, a la de algún familiar, algún amigo, que intento contar una historia, pero el, el 95% son mías. Y los vídeos son como la idea que yo tengo, darle una perspectiva. No le quiero dar la misma que en mi cabeza pues para que la gente tampoco se, se piense que tal, pero le intento dar, como dejar mensajes los vídeos. Bueno, se nota el poder transformador de la música y cómo lo utilizas tú en tus canciones. Cuéntame, ¿has participado también al primer certamen joven eh, de Hortaleza, verdad, tu barrio, contra, o sea, en ocasión de la violencia, del día de la violencia de género, sí. eh, de la violencia contra la mujer? ¿Qué tal? Bien, fue un proyecto bonito con una amiga mía mmm, que se llama Virginia, canta increíble, un talento increíble, y hicimos, le, yo le presenté el proyecto, mira, tengo aquí que podemos hacer esta balada, esta canción. Eh, ¿Quieres quiere meterte? ¿Es para un concurso? Me dijo, sí Me puse a escribir la letra La llamé y aquí mismo, donde estoy ahora mismo Porque es donde tengo el estudio Lo grabamos todo Y hablamos de, de una chica que está en, Hablando con un amigo suyo Que somos ella y yo Ella es una chica que está sufriendo violencia de género Y yo soy el amigo que la está intentando Ayudar a salir Mm, al fin y al cabo, la, la canción cuenta una historia que, bueno, mm, es demasiado tarde, yo le digo que no es tarde, que puede salir, que salga de, de la depresión, que salga de, de la violencia de día a día, que aunque no solo sean golpes, también la violencia puedes llegar a ser psicológica, que en algunos casos es hasta peor. Y yo le cuento que, que bueno, que puede salir, al fin y al cabo termina muriendo la canción porque es una canción bonita bueno en verdad es triste no eh, y le decimos que damos un mensaje también que tienen que que todas pueden salir que no es tarde nunca mientras que siga con vida todo se puede salir conseguir y empezar de cero muy buen mensaje para todas las mujeres y las chicas que sufren violencia de género y toda la sociedad civil para hacer nuestro pequeño gesto cotidiano para luchar contra la violencia de género, que desafortunadamente claro. es siempre mayor, sobre todo en, en la tecnología, como ciberacoso también, psicológica, como dices tú. Y, pues, ¿y qué opinas tú del machismo, entonces, personalmente? Yo creo que, que estamos en un siglo muy avanzado para que siempre el hombre tenga que estar por encima de la mujer. ¿Por qué? No, no significa que porque tú seas una mujer y, y tengas que estar por debajo. ¿no? Hay mujeres que, que, que, que están por encima tuya si quieren. Sí. Yo creo que el machismo sigue existiendo por, por culpa de a lo mejor gente que está con políticos, gente así... Que no quieren, que les da miedo que mande una mujer por encima de, de ellos. ¿Y qué va a importar, no? Si una mujer es la que tiene que mandar, ¿por qué no va a poder? ¿Lo va a hacer peor lo, o, o tienen miedo de que lo haga mejor? Eso es. Eh, claro, no depende de, de género. Son cuestiones bueno, de, de poder que, que intentamos cambiar, cambiar claro. y es muy complicado. Estamos... Muy complicado en un ciclo tan avanzado que sigamos con eso Total. muy complicado vale eh, si un joven quisiera como tú, quisiera acercarse al mundo de la música ¿qué, le qué consejo le podrías dar tú para, para que salga bien? yo le digo que, que tenga paciencia porque y, y que tenga paciencia lo principal, lo segundo que, que sea humilde siempre y lo tercero, que se mantenga en lo suyo, que no, no se quiera no quiera hacerse músico porque es que ahora el que está aquí me gusta mucho y yo quiero tener su vida. No, un músico es músico por la vida, que, que él por, por la música, porque él la siente dentro, él siente la, la música, no porque por querer tener una vida de, de artista. Yo pienso que tengan paciencia, que siempre estén trabajando, nunca se desenfoquen en los proyectos que tengan. Y que inviertan, invertir dinero es una de las de las principales también. Y que si no ven resultado en dos meses, que no se quiten nunca. Que sigan, porque hay gente que está entrenando seis años para correr 20 segundos, como dice Usain Bolt. <risa> nunca tire la toalla. Nunca hay que tirarla. Muy bien. Nunca es tarde. Wow. Y vale, que para los que no te conocen, eh, bueno, no, voy a hacer antes una pregunta sobre el futuro. ¿Cómo te ves tú en, en unos años en la música? Pues en unos años me veo todavía paso a paso aprendiendo, aprendiendo de, los, de, de la gente con la que me rodeo, con el equipo que tengo. Y yo creo que de aquí a unos cuatro o cinco años podría estar dando ya algún concierto a nivel nacional. Ojalá, Dios quiera que sí. Pero sobre todo me veo aprendiendo mmm, de, de los más grandes y, y nunca cerrarme. Siempre hacer diferente estilo musical, diferente género y cada día ir sacando el, lo, mi propio estilo, mi propio mi propio yo a la música para poder hacerme un, un nombre qué bien perfecto a ver, a ver si en unos años nos vemos y bueno te empezamos a seguir desde ya porque la verdad que lo no digo merece la pena es un artista de 10 y darle me gusta al vídeo que pues déjanos si quieres tus redes sociales tu, el nombre del vídeo para que lo podemos, lo podemos difundir sí. En mis redes sociales, en Instagram me llamo Nakali.oficial. Y en, en YouTube el nombre del vídeo es Nakali. Yo te amé. Con acento en la E. Y pronto subiré más, más vídeos, más contenido. Tengo todavía dos películas a punto de sacar, dos vídeos musicales, pero merece la pena ir a verlo, porque para ser el primero. Parece de un profesional. Claro que sí, muy profesional. Yo soy fan total y seguro que la gente que nos escucha también lo será. Así que animaros. Buah, gracias por parte mía y de todo, de todo el público que nos ve. Y bueno, eh, encantada de haber tenido este lujo de, de conocerte más y de apreciar también tu trabajo y tu profesionalidad, tu amor que pones de, en esta afición. Gracias a ti por, por hacerme la entrevista. Vale. Hasta luego. Hasta, luego. Hasta pronto. En la piel tu nombre me tatue. Y en mi cabeza tu sonrisa me grabé. No quieres saber de mí. Yo estoy llorando por ti.